Bueno, gracias, buenos días. Mira, pues el estar confinado no es grato nunca, porque como se ha dicho tantas veces, no es lo mismo el aislamiento elegido que el aislamiento impuesto. Y naturalmente pues tengo todos los eh, pequeños o menos pequeños problemas que tiene el estar confinado, pero también añado que es una ocasión para hablar con los amigos, amigas, amigas, amigos, para releer si no tiene tiempo y ganas. Y es una ocasión también para acordarse de que hay gente que en situaciones como esta está muy mal confinada. Es decir, aquel que vive en un metro cuadrado y son cuatro o cinco, y son muchos, inmigrantes y no inmigrantes, están mal confinados en este momento. Y habría que pensar en ellos de manera especial. Y también que hay confinados que están en la cárcel e independientemente de su castigo son presos políticos. Y por lo tanto... Una, un pensamiento para esos presos políticos a los cuales, en este momento, ciertos derechos que legalmente se dicen conceder, no se les están concediendo. Bueno, primero una pequeña apunte porque yo creo que es bueno recordarlo de vez en cuando, cuando se dice esas libertades que tanto nos han costado conseguirlos. Yo cuando oigo esto en boca de algunos me entra la risa porque por aquellas libertades se hicieron muy poco. ¿eh? Y por lo tanto, recordar que Franco murió en la cama, y esas libertades formales y mínimas que tenemos, y mínimas, no pues las consiguieron algunos fundamentalmente comunistas y movimientos sociales, entre los cuales destacaba el Vasco. Primero, una pequeña apunte Y después yo creo que respecto, bueno, ¿cómo hemos entrado? Pues nos han tirado de cabeza aquí los virus, ¿no?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 en que el presupuesto de cualquier gobierno, el que, fuera, ¿eh? el que fuera, tenía que ser más de la mitad, todo para la previsión de la salud, que es, si no el único, de los primeros derechos de verdad humanos. Bueno, eso de ahí se sigue, que está en contra de una militarización que siempre es una tentación, siempre es una tentación, vuelvo a repetir, que en el engancharse a lo seguro, y lo seguro parece que siempre son los drones y los, y los, y los, y los cañones, ¿no? Bueno, lo seguro tiene que estar basado en la libertad el una, bueno, renovar el pacifismo, que parece que nos hemos dormido mucho en el pacifismo últimamente, y todo ello ligado a que el autoritarismo es uno de los grandes males, el aliado del poder por excelencia y lo que va en contra de una auténtica democracia. Entonces, mi deseo es que sea el último y creo que animar a todo el mundo a que se movilice en ese sentido. Que lo diga el portavoz me parece mal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 De, necesidades de, de suvenir a las necesidades de los ciudadanos, tenía que tenerla. Entonces, que rechace eso me parece muy mal. Y hay que ocasión para reivindicar ese mínimo que después habrá que ver, bueno, qué condiciones y tal, pero que nadie tenga necesidades y que pueda no cenar, no ya no comer, no cenar siquiera, ¿no? Bueno, y tercer lugar, pues el... el, el, en el tercer lugar, se me ha ido el santo al cielo, pero está enlazado... Está enlazado con lo que venía diciendo de que renta básica, por supuesto, y que la pidamos ya. O sea, que la pidamos ya, que además hay cantidad de de, esto, de borradores, hay cantidad de, de, de, de, de programas respecto a cómo puede hacerse la renta básica. no, Que se regule lo mejor posible, pero que no se deje a nadie fuera. ¿no? Vamos a ver, ahí topamos con un tema... Que a lo mejor la distinción que voy a hacer es un poco, pues, como decimos nosotros en filosofía, pues, de, de finura escolástica, ¿no? Mira, donde hay justicia no hace falta la calidad La calidad es siempre algo, una ganga, digamos, que desaparecería en un sistema justo. Ahora bien, si ese sistema no da suficientes prestaciones, cuidado pues las subvenciones, hay que darlas. Otra cosa es cómo se den, quién las den, para qué las den. Pero al que hay que subvencionar, se le subvenciona. Que para eso está el dinero de los ciudadanos, para que lo administren y bien. Bueno, entonces, habría de distinción la siguiente. Imaginémonos que hay una sociedad, asociación, una asociación caritativa, estoy pensando en varias, pues me parece bien que actúen. Sí, pero hago siguiente distinción. En cuanto que pueden mejorar la situación de determinada gente, me parece muy bien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 bueno, que es una con sus dos derivaciones, pues han generado, un, no, no son unos dogmas fuertes, si fueran solo dogmas, pero han generado después una ética o una praxis en conjunción, bueno, en unión de sus dogmas, que son bastante aplastantes para el conjunto de los ciudadanos. ¿no? Entonces, hay religiones y religiones, pero después a la hora de la verdad todas te parecen mucho, porque nos parecían muy espirituales las de la India, están machacando en Cachemira, están machacando a los musulmanes y están machacando y machacaron en Pakistán. Después nos parecía muy bien, al menos a mí, bueno, parecía muy bien, no me parecía ni bien ni mal, simplemente que distinguía entre pacifistas, como por ejemplo el budismo. A, las, a los Karen, a los pobres Karen, los están, los están machacando. O sea que la dulzura que pueden tener en un momento determinado después se convierte en aquello que es una creencia dura que se impone a las neuronas y al corazón de la gente. Entonces, una cosa, y además en este momento, con el crecimiento de los evangelistas, por ejemplo, que son un auténtico peligro, ¿no? Con dólares y introduciéndose, bueno, en los segmentos más necesitados de la sociedad, pues van a, por lo menos, no están en la línea de lo que es una solidaridad laica, una solidaridad democrática, una solidaridad, en último término, que sea eso, no estar solos. Decía Benjamín que solo los solitarios son solidarios. Aprendamos que estando solos, seamos así, de solos con nosotros mismos, solos con los demás. Bueno, es que la Iglesia sigue mandando mucho. Seguimos con el concordato. Sigue sin haber, vamos, de, de, de, de, de, de libertad religiosa y sigue habiendo, insisto, digamos ya, en la escuela, en el ejército y en tantos sitios más, una presencia real y muy fuerte. Y sobre todo en la conciencia, muchas veces, bueno, pues más eh, lábil o más ingenua de los ciudadanos. Entonces me parece que es eh, que estén... Yo ahí me has pillado un poco mal porque yo, si abren los, los, de los estadios de fútbol, me parece bien porque me gusta mucho el fútbol, pero antes hay otras cosas que son mucho más importantes. Y entre la iglesia y la cultura, no la cultureta, la cultura que es el inicio de cualquier forma de vida importante, pues me parece que está muy mal lo que han hecho y me parece que está mal que se les dé ese protagonismo que no tendrían por qué tener. Y eso es reivindicación que tenemos que hacer los que estamos a favor de un Estado laico, pero realmente laico, no formalmente laico. Aparte que este, como recordaba muy bien, puente Ojea, es criptoconfesional, ¿eh? y si que se lea el artículo 16 de la Constitución, papel o texto, que a mí me importa muy poco, pero por lo menos que a los que la, a los que dicen seguirla, que la sigan. Que la sigan, no. Que digan que si eso está mal, se cambie. Y ya si me dejas acabar, acabamos. Pues solo una cosa. Bueno, que me agrada mucho estar con vosotros, que con Pedro espero tomarme la tortilla que nos corresponde esos domingos o algún domingo, y que siempre, en estas ocasiones, porque a veces los nubarrones de la voz de y la derecha, nos pueden hacer olvidar que todos estamos más o menos metidos o empujados hacia la derecha, y cada vez más. Entonces, pues que no hay que nunca olvidar una frase que yo repito por activa y por pasiva, es la de Bertolt Brecht. Antes que luchar contra el fascismo, hay que luchar contra el capitalismo. Bueno, por lo tanto, mi despedida y resistamos. Y un beso.